Además, sospecho que esto de, de, de, de no hacer chistes con el electorado también nos, nos, nos cierra la puerta a poder reírnos de los militares, ¿no? Así que vamos vamos a animarnos. cuántos desaparecidos se necesitan para cambiar una lamparita, no sé, pero un militar solo va a admitir que son un 10% de lo que son realmente. ¿Cuál es la diferencia entre un criminal, un terrorista? Un civil y un guerrillero. Si usted tampoco lo sabe, bienvenido a las Fuerzas Armadas. ¿Por qué le pusieron ese nombre a la noche de los lápices? Porque los militares nombran cada operativo con el arma que más les aterra de su enemigo. ¿Cómo es su nombre? María José. María José, yo me enteré hace muy poco que, que eran ellos los que lo habían. No sé si ustedes. O sea, yo, yo pensé que nosotros decíamos así, chicos, tipo la, la, la noche de lápices. No sabía que. O sea, es como que estamos en contra de, de, de sus crímenes de esta humanidad y, y, y de su dictadura y de atropello por la constitución, pero, pero el criterio para poner títulos a las cosas como que nos pareció adecuadamente trágico y poético, ¿no? Realmente estaban entre eso y, y la noche de los que saben escribir, pero. Como, como, Yo imagino, tipo, a ver, Cabo, ¿usted me está diciendo que alguno de estos chicos estudian en Bellas Artes? O sea, que usan los lápices no solo para escribir sino también para dibujar. ¡Es una doble amenaza! ¡Imaginación! ¡Creatividad! ¡Soy el enemigo de todo lo que representa el ejército argentino! Pero, ¿cómo fue la reunión, cómo fue la reunión en la que le ponen el nombre? Tipo, Bueno, está bien Cabo, entonces... A ver, Cabo, tráiganmelo a Gutiérrez, que necesitamos que haga su trabajo otra vez. No, señor, disculpe, pero Gutiérrez ya sabe: después de inventar, después de inventar la noche de los bastones largos, sufrió una propejía. Los doctores dijeron que, que su cerebro tuvo un exceso de poesía, sí. imagínate al tipo tratando de ver cómo, cómo, cómo no le pasa otra vez, ¿no? Entonces dice: bueno, no, no, para no pecar de original, sí. sí, sí se plagia a sí mismo, ¿viste? la noche de eso ya está, ya lo no tiene. Piensa, ¿eh? bueno, a ver qué es lo que más le tenemos miedo, lápices y se mueren. en ¿es ese <risa> Son todas cosas que, que yo, yo no tengo que imaginar, o sea, yo, yo no las puedo contar porque yo no la viví, yo nací, yo nací mucho tiempo después, yo, yo, yo crecí en democracia, crecí creciendo Harry Potter y de esa generación.